El día de ayer hemos emitido un decreto de decomiso de 2.200 millones de bolivianos capítulo nuevamente para gobernantes departamentales de y municipales el gobierno aprobó un decreto supremo que establece la creación de un fideicomiso de 2.200 millones de bolivianos para reactivar las obras paralizadas de las alcaldías municipales y las gobernaciones informó el presidente Evo Morales en conferencia de prensa quien además pidió a las autoridades acercarse al Ministerio de Planificación para gestionar la reactivación de los proyectos lamentablemente algunos de los gobiernos departamentales y municipales en especial han, se han comprometido a tener contraparte con crédito interno y externo, pero sin garantizar su contraparte. Es decir, hay un proyecto, solo garantizan la primer, el primer desembolso y los otros desembolsos estaban sujetos precisó que los acréditos tendrán un plazo de hasta 20 años y serán otorgados a alcaldías y gobernaciones que tengan proyectos paralizados con más del 50% de avance físico y planillas a pendientes de pago. Hay un pago pendiente a las empresas, sean nacionales y extranjeras, y por eso he pedido al ministro de Planificación y al Ministerio de Economía a ver cómo ayudar. A, las, a los gobiernos departamentales, municipales, también en algunos casos regionales, para que esos proyectos no se paralicen.